Si tu padre te dijo, cuando seas padre, comerás huevos, eso no se cumplirá nunca si eres un cetomímido. Los cetomímidos son peces que habitan las profundidades marinas, donde apenas hay nada que llevarse a la boca. Cuando son larvas, todos pueden alimentarse, pero eso cambia al crecer. A los machos se les cierra la boca y pierden el estómago y el esófago. Por eso, tienen que sobrevivir con lo que ingirieron de jóvenes. Mientras tanto, las hembras disfrutan de una enorme boca con la que alimentarse de presas más grandes que ellas.